Producto de la inestabilidad, de la guerra económica y del de debili debilitamiento de los mercados, tanto financieros como propiamente eh, de consumo mundial. Estamos en el umbral, a las puertas, de una situación muy parecida a la crisis y a la recesión que se produjo en el año 2008. Sí, hay incertidumbre en la Entonces, economía. Entonces, ese mundial, elemento económico hay puede agravar la situación en de la Donald economía Trump. Mundial... Eh, los comodites han estado subiendo Especialmente el petróleo Y se cree que puede subir más No Y el oro Y la desa desaceleración de la economía En la mayoría de los países Y hay crisis en varios países Mira la situación de Ecuador Ecuador está viviendo un momento político Que ese señor que traicionó Al presidente Rafael Correa Hoy está pagando parte de la maldad que hizo. Sí, pero tú sabes por qué. Porque fue que se comprometió. Con lo peor de los intereses de la claro, oligarquía claro, ecuatoriana. ecuatoriana claro. Y abrazó sin reservas sí, así es. el modelo neoliberal que eh, Rafael había mantenido a raya. A raya, sí. Así e incluso es. el propio Fondo Monetario y, Internacional. No, que el Fondo eh, Monetario reconoció sí. que fue el país que más redujo la pobreza. Así es. En más de un 26% con la política aplicada y lanzó una campaña de revisión de contratos onerosos. De las minas que tiene Ecuador con empresas multinacionales. Y principalmente del petróleo. Y principalmente del petróleo. Eh, aquí, al lado de nosotros, tenemos Haití, que arde. Una situación chino que ayer la gente iba directamente al palacio, a la casa del presidente jóvenes Moïse. Con, con intención hasta de lincharlo. Hasta delincharlo Que en Haití es muy común claro, eso. Claro, muy común. En Haití es muy común claro. eso. Porque está, está metido no en la sangre, como mucha gente dice, sino en la antropología y la psicología del pueblo haitiano. Correcto, sí. Por aquello sí, sí, de sí. lo brutal que fue el proceso de independencia, independencia y sí. de abolición de la esclavitud. No, no y, de, y de los frente, sufrimientos claro. que esos amos y colonialistas sí, franceses sí, sí. le hicieron pasar a esos esclavos. Sí. Y además después de eso, no tanto con Desalines, pero principalmente a partir de Desalines, que fue el primer emperador que conoce la historia Así de América, Así es, ¿verdad? Así es. Y entonces el advenimiento, producto de la misma fractura social entre mulatos, que es una pequeña porción de la población haitiana, y entre los negros, que de alguna manera en, encontró asidero para que esa discriminación y desigualdad, que de alguna manera, cuando tú sabes que Haití se dividió tras Boyer, Sí, en, en, en el sur de Petit y, y, y, el, y en norte el norte de Cristóbal. Sí, correcto, sí, sí. Entonces, desde esa fractura de Haití... Cristóbal es Henry Christopher. Exactamente. ¿A que, que después se convirtió en emperador? emperador. <risa> e incluso eh, todo esto, señores, para que ustedes vean lo rica que es la historia como disciplina. Claro que sí. Entonces, ¿qué, ha, qué ocurrió en Haití? Que eh, François Duvalier gobernó precisamente con esa pequeña élite de mulatos. Sí, porque Oiga, que la, se hicieron... la constitución haitiana prohibía sí. que los blancos gobernaran. Sí, claro. Entonces Por eran esto... mulatos y negros. E exacto, entonces los mulatos que habían alcanzado que... una mayor educación. Porque déjame decirte, Chino, y es bueno eh, aclarar esto. En Chino, en, en, en, Haití en Haití hubo una capa, los libertos, que eran esclavos que se liberaban. Sí, sí, sí. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas ta buena tardes. Eh, Omar y Chino, fíjense, es el otro Cruz que habla. Sí, ¿cómo Mira, está? Eh, lo que está sucediendo ahora mismo en América Latina eh, es básicamente una venganza de la historia en cuanto a esta hipocresía que se viene manifestando ahora mismo en todos esos gobiernitos que han ahí se huerto, sí. en contra de la revolución bolivariana. Así es. Ustedes se dan cuenta que todos esos países que son títeres del imperialismo norteamericano. Por cualquiera vaya, porque Nicolás Maduro tosa o porque no sé lo que pasa en Venezuela, se reúne de una no vez la OEA para estar hipotricando y hablando de disparate de Venezuela, que ahí no se vieron se los derechos humanos, que, que Nicolás Maduro es una dictadura y todo, y sin embargo, todos esos paísitos que están ahora mismo de hipócrita, en contra de Venezuela y su, y su gobierno revolucionario y su proceso emancipador y revolucionario, mira cómo es que están y sin embargo mira cómo ellos enrotan a Venezuela lo que le está pasando a ellos mismos allá en, su, en sus respectivos países eso es que ustedes vean la hipocresía de cómo de cuántas caras que tiene la hipocresía tiene razón Eubeto porque ¿Eh? ahí se pueden marcar dentro sí, de eso que sí, tú dices claro. el caso de Honduras de Juan Hernández ah, ah. Orlando Hernández sí. que en los Estados Unidos ese tipo hizo un fraude en Honduras para, para quedarse para quedarse y, y ellos lo y apoyaron se quedó, y, y, y se quedó efectivamente se quedó sin embargo, ahora la Fiscalía de Nueva York tiene un testigo que dice que se benefició De narcotráfico. Sí, sí. Y que, y que le están haciendo ¿Y tú crees que no lo sabían ellos eso claro, de... <risa> claro que lo sabían, Chilo, Lo claro. que pasa es que era una ficha. Gracias, a doctor Huberto. Huberto Cruz. Eh, un por gran su amigo, teleaudiencia hermano. y su sí. certeridad. Sí, sí no. Hugo. En valorar la situación uno, que uno, está presente. sea que Huberto era uno de los teóricos no, que claro, había. Claro, fue de eh, la eh, eh, eh, UERN. Fue de la la no, y después del Pacorero también. Exactamente. Sí, compartimos mucho, Huberto y yo. Mira, entonces, o sea, tiene formación tiene form política sólida, y visión Sólida, sólida, huerto, sólida, sólida. Sí. Entonces, eh, la Asamblea Nacional de Cuba eligió ya de manera formal Presidente de la República, a Díaz-Canel A Díaz-Canel, Díaz ya por un lustro, por cinco años o sea, eso es una novedad política. Claro que es una novedad, ¿Eh? porque ellos cambiaron. Porque es el primero. el primero. <risa> Tú sabes que ellos están aplicando en ciertos... Reformas acuerdo. políticas. Reformas políticas. Para ir, Para ir ajustándose. Para ir ajustándose y se asemeja un poco... Pero a lo cubano. A, a lo que hizo China. Claro, no, y Vietnam. Eh, y Vietnam. Pero me refiero a lo de China, que China elige, a excepción de ahora de Xi Jinping, elegía por lustro, por con años. posibilidad de un... Lustro más. Un lustro más. Ahí entonces entraron eh, eh, eh, Xi'an Hu eh, Jujintao Sí, Jujintao eh, Que fue el, el inmediatamente anterior A, a Xi Jinping a, a Xi Jinping, sí, correcto <risa> sí. Pero oiganme, a propósito, para terminar el comentario De la situación de Haití Porque la situación de Haití, señores Contrario a lo que mucha gente cree Tiene un impacto